Cambiamos de información, Bolivia va a vender urea a cinco países de la región, los detalles a continuación. Con la firma de tres nuevos contratos comerciales que YPFB suscribió la pasada semana, Bolivia se consolidará este año como proveedor de urea en los mercados de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú. La petrolera estatal suscribió acuerdos con tres empresas que ahora se suman a la cartera de clientes de la petrolera estatal para la comercialización del agrofertilizante que se produce en el complejo petroquímico de la localidad de Bulobulo, Bulo, en el municipio de Entre Ríos, de la provincia de Carrasco, en el trópico de Cochabamba. Esta gestión YPFB tendrá comprometidas más de 500 mil toneladas del agrofertilizante para su venta, tanto en el mercado externo como interno. En esta línea, desde el inicio de operaciones de la planta de Bulobulo Bulo, en septiembre de 2017, 2018 fue un año de ajustes del sistema logístico para exportar los grandes volúmenes de uria. Entre el 85% y 90% de la producción del agrofertilizante tiene como destino la exportación. Del complejo petroquímico salen grandes volúmenes de urea que a diario se traducen en la movilización de entre 80 y 90 contenedores, lo que a su vez representa un flujo por día de entre 80 y 90 camiones de alto tonelaje para retirar el fertilizante que se produce en la planta de Bulobulo. Bulo. La estatal YPFB también consolidará este año la apertura de unidades de negocios en Brasil, Argentina y Paraguay con la finalidad de tener un mayor acercamiento con el cliente.